Buenas noches. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Vicente Urcado, ¿Cuál era su problema, mi amigo? Eh, mi nivel de azúcar muy elevado. ¿A cuánto anda su nivel de azúcar? 550, 600. Ya. Hoy en día, ¿se ha hecho la prueba? Sí. ¿En cuánto la tiene? A veces 130, 140. Cuando ya después de comida, de 180, que es lo normal. Cuénteme, ¿cuántas vacunas lleva? Llevo cinco vacunas. ¿Cómo se ha sentido usted con el medicamento con la vacuna de moringa? mucho mucho mejor más, más tengo más energía me siento más capaz de, más desempeño mejor en mi trabajo en este caso usted recomendaría el producto a las personas que nos están viendo sí a todos, que el que tenga problemas de, de salud por favor que acaten el tratamiento y sentirán mejoría bueno este señor Hurtado entonces su vida ha cambiado, se siente súper que bien. Ahora usted ya dice que tiene una vida más normal. Y ya so, está solucionando los problemas de a poco con la inyección de moringa. Sí, porque ya puedo trabajar y, y puedo salir de mis deudas. Me siento bien, me siento bien. Me siento con energía. Lo que ya no tenía, ya, ya pasaba acostado. No tenía ánimo de salir. Ahora ya voy a, a trabajar. ¿Para qué? Le doy gracias a la inyección de la Moringa y a, y a su inventor, al señor Yaguano. Bueno, un gusto mi amigo, Este, entonces es un testimonio más de la inyección de Moringa que cada día está sanando más personas y con la Moringa pues estamos salvando más vidas. Muchas gracias, chao. Gracias, gracias a usted.